Como que esta conexión Donde tenemos que trabajar al mismo tiempo O sea, al mismo tiempo que yo le puse a grabar, al mismo tiempo que Él puso la maquinita Y cuando yo termine de grabar este video, el canal va a terminar Hello, fantasmitas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día Yo, pues sí, estoy muy contenta de estar aquí Con ustedes, dormí poquito, pero aquí Estoy lista para grabar un montón de videos Y TikToks, el día de hoy les traigo Me parece Que esta es la tercera parte del Caso de Kate Job eh, Me metí a su perfil, porque me salió en recomendados un video y me di cuenta que tiene unos videos nuevos y unas cosillas que les quiero platicar aquí, eh, que descubrí, creo. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 y cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Recuerda activar la campanita, así como te lo voy a poner aquí donde dice todas, para que cada que yo suba videos, eh, YouTube te notifique y además eh, cuando suba shorts, pues también te notifique, ¿verdad? Así que bueno, así y aquí van a estar apareciendo mis redes tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter en todos lados estoy activa pero más en Instagram y en TikTok en TikTok también subo unos 4 o 5 videitos a la semana, entonces bueno, si no quieres seguir por allá, pues también vas a tener contenido de este mismo estilacho así que, pues ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? porque me tiene emocionada, no sé por qué si no es la primera vez que hablo de cake job, así que bueno ¿Cómo estamos ya con este video? Muy bien, fantasmitas. Vamos a hacer una recopilación así como rapidita. Kate Job he hecho, eh, bueno, este sería el tercer video, pero el primero que hice fue diciéndoles todo el misterio que había alrededor de su cuenta. ¿Y cuál era el misterio? Bueno, que tenía unos comportamientos raros eh, en sus videos. Ella hace videos de Mokbang, que es Mokbang. Mokbang, que es básicamente gente que se graba comiendo. Eh, porque algunas personas se encuentran como satisfactorio o relajante el sonido de masticar de alguna persona, el crunch de la comida cuando la pues sí cuando la muerdes, cosas así. Entonces ella hace ese estilo de contenido. Aclaro, eh, bueno no, eso vamos a dejar un poquito más adelante. Entonces bueno, eh, conforme pues la gente iba viendo sus videos se daban cuenta de que las cosas no andaban muy bien, tenía moretones en su, pues, en su cuerpo, en sus brazos... A um, una parecía como que se le habían caído los dientes, se ve así como muy flaquitita, eh, comiendo muy muy rápido, lo cual el mukbang es así, es como comer rápido porque pues no pueden hacer un video de 30 minutos, o sea, generalmente en 12-15 minutos se acaban unos platos enormes de comida, entonces... Pues bueno, básicamente era eso. Pero lo que sí llamaba la atención era que se escuchaba a alguien atrás de cámaras que no salía diciéndole como rápido. Así como órdenes, ¿saben? O sea, por, por detrás no se veía. Eh, de Kate Job nunca le hemos visto la cara, ni las facciones completas, ni absolutamente nada. O sea, te la puedes estar topando en la calle diario y tú ni en cuenta que ella es Kate Job. Ahora... Desapareció un tiempo, desapareció exactamente tres años donde las personas estaban como súper preocupadas de que de verdad sí hubiera estado um, Pues en contra de su voluntad en el lugar donde está O que la estaban obligando a comer, a hacer videos Y si ustedes pensaran como, o sea, como que por qué alguien tendría secuestrado a otro alguien, Pero le permite subir videos y demás, pues bueno, monetización y bla bla bla ¿no? Y en el... Video pasado analizamos lo que fue su video de regreso Después de, les digo, tres años de estar desaparecida totalmente eh, De hecho, lo primero que pudimos ver es que en la pestañita de su canal Ahí puso como un link Y ese link era como para que tú le donaras Y sí decía así como que pues para que Kate eh, esté bien O para que Kate regrese, una cosa así O sea, como que ya estaban sacando un poco de provecho a... Pues todos los chismes ¿no? que había alrededor de ella. Pero notamos cosillas en ese regreso. Les digo, pasaron tres largos años en el cual no supimos nada. Y cuando regresa, el primer video que sube... Mmm, pues ella se veía diferente. Muchas personas pensábamos que mmm, era otra persona. Porque se le veían las facciones diferentes. Pero, bueno, les digo, eso fue ya el regreso. Hasta aquí hacemos la recopilación. Bueno, a partir de ese video que sube hace tres meses que dice, eh, Kate Job regresó, estoy muy hambrienta, y en la portada de ese video dice, I'm alive, o sea, estoy viva. Y pues va, a eso eh, discutimos el video pasado, donde les digo, se ve diferente, sus facciones eran diferentes, pero bueno, ella dice que está bien, y que todo está muy bien, y que no está secuestrada, y demás, o sea... Ella evidentemente ha leído la cantidad enorme de comentarios que le llegan de que pues, está secuestrada, este, las teorías y bla, bla, bla. Bueno, después de eso ha subido un, dos, tres, cuatro, cinco videos más. Yo vi este cuatro de ella y noté algunas cosas. El primero fue que hace un mes subió un video que es igual así, mukbang que se llama No estoy secuestrada. O sea, así como ya pare, ¿no? Pero hay algunas cosillas ahí extrañas en este video Lo primero que podemos notar es que ella ahora sale mucho, mucho, mucho más tapada que antes Antes mínimo le podíamos ver, ya saben, como esta parte de los brazos Que era donde pues, se le veían los moretones, ¿no? O de manga cortita, ahorita pues, no me la puedo hacer hasta acá Y pues se notaba así como aquí también que tenía algunos moretones Como si lo hubieran, ya saben, pues agarrado muy fuerte o así y ahora sale totalmente, lo único que le podemos ver, tal cual, son las manos. Ella se tapa mucho, mucho más. este Nada más tiene como esta parte de la boca libre. Y pues aquí abajo de la nariz pues para poder respirar y aquí pues para poderse meter la comida. Bueno, una cosa es que antes de los videos de Kate, um, a mí sí me gusta la SMR y a mí sí me gusta ver los mukbangs. No como tal de que, ay, me relaja escuchar. Gente masticar, ¿verdad? Pero eh, sí me gusta ver lo que comen, porque se sí me antoja. Ella ha cambiado su estilo un poco porque en este video que dice no estoy secuestrado, está comiendo camarones y comida del mar cruda. No sé qué tan saludable sea eso, pero así así los camarones crudos. Bluh. Ni siquiera pude terminar de verlo, pero notamos algunas cosillas. Entonces aquí se las voy a a poner. Lo primero que notamos es que está en un lugar diferente a el resto de sus videos y eh, me parece que ella se ve un poco más cómoda, un poco más tranquila a pesar de que está comiendo así toda apresurada, se ve como más, más relajada. Aquí solamente hay dos observaciones. En el minuto tres y tantos me parece hay como un cortecillo que no es muy común que en este tipo de videos hagan cortes Porque supone que es así como de cómo te comes toda la comida Y luego hay otro momento en el minuto trece y tantos donde ella se queda como viendo hacia otro lugar Y a pesar de que le puse el volumen a todo y demás yo no escucho como que alguien le esté susurrando Pero a lo mejor alguien le está dando algún tipo de instrucción por, uh, por fuera de, pues sí, de cámara, ¿no? Entonces, pues ella, les digo, simplemente dice eso, que, pues, que no, no está secuestrada Y pues, ella pone mucho en texto lo que está comiendo Por ejemplo, aquí dice, eh, salmón crudo, mi favorito Ahora, desde videos anteriores, antes de que desapareciera tres años Ella ponía como sus textos, pero curiosamente ponía una letra mayúscula en medio de una palabra O sea, donde no iba una mayúscula, ¿saben? Entonces, en este video tiene varias, yo aquí las apunte, sinceramente no le veo yo sentido a lo que dice porque es A-D-S-K-S-L, pero al último, o sea, les digo, de todas las frases junté todas las letras mayúsculas y al final era H-E-L-L, -L, que es hell, es decir, como infierno. Lo demás no tiene sentido, A-D-S-K-S-L. No, ni en inglés ni en ningún idioma creo, pero bueno, puede ser cualquier coincidencia que diga hell al final con las letras que ella puso. Entonces, bueno, ese es como un jueguito que pone desde sus videos anteriores, desde los primeros, siempre ha puesto como eso. Y en algunos sí se deletraba como help y cosas así. Yo aquí junté la palabra hell, nada más. Ahora, hay otro video Después de este, de el que dice no estoy secuestrado Que se llama como muchos huevos muy picantes Y salmón crudo En este video Pues ella se nota normal, les digo ya súper súper tapada Como les digo nada más esta parte libre Se nota que trae eh, manga larga y así hasta acá Para que no se le vea ni el cabello Ni los brazos, ni ojos, ni nariz, ni absolutamente nada La gente dice que ...pues pudieron notar que a lo mejor se hizo algunos tatuajes... ...y que pues no quieren ni que por eso la reconozcan... ...ni por el cabello ni nada... ...porque pues en videos anteriores vimos como había gente... ...que estaba haciendo conjeturas de que esta persona era aquella... ...entonces imagínense nada más por ver esta parte de aquí... ...entonces me imagino que quiere cubrirlo muchísimo más... ...ahora, en este video hay algo muy curioso... ...porque igual pone ese de ella comiendo normal... ...digo súper rápido pero pues dentro de lo normal como ella come... Les digo, ella cambia su estilo porque antes era como, ¿cómo les puedo decir? Como un poquito más limpio, por decirlo así. Y ahora siento como que se ensucia mucho y come con las manos y así está toda chorreada y no le importa, ¿saben? O sea, como que ese estilo cambió. Antes sí si me gustaban sus videos, ahorita sinceramente como que ya no, no los puedo ni ver. Aparte de que no, o sea, eso de que esté comiendo comida cruda, pues no, no me gusta. Pero en fin, les digo, en este video que se llama hago muchos huevos picantes y salmón crudo En este video igual pone sus textos aquí en pantalla Y nada más está diciendo de que, oigan, nada más tengo una cuenta de TikTok Esta es la real, esta es la mía y es la única Y así, o sea, siempre está describiendo como su comida Y está diciendo de que el salmón crudo es su preferido, bla bla bla bla En el minuto 5 se introduce un texto muy extraño que no tiene nada que ver con todo lo demás Porque así de la nada Ponen texto eh, Sean cuidadosos amigos Algo grande va a pasar en un futuro cercano Como que O sea, les digo así de la nada Ese texto así de la nada Es como si aquí yo en medio del video Sin contexto alguno Sin el tema ser de ese ni nada Yo pongo aquí Ayúdme, por favor O sea, ¿saben? No tiene nada que ver Entonces, eh, sean cuidadosos amigos Algo eh, va a pasar en el futuro cercano. Si nos está diciendo como que tengamos cuidado. Es porque pues va a pasar algo malo, ¿no? Yo quiero pensar. Entonces. Como por. Eso es lo único extraño en, en este video. Y bueno. En otro video. Que se llama. Por eso no subo de peso. Nos está dando como su dieta. De por qué es que no sube de peso. Por qué es que está muy flaquita. Y aquí se ve. Les digo cada vez más y más tapada. Oigan. Es que estoy... Estoy grabando con el modo cine y se está poniendo o está detectando una cara aquí. O sea, el modo cine pone todo borroso como pueden ver. Mi cara está bien... O sea, tengo un cuadrito, miren otra vez. Tengo un cuadrito aquí en mi cara que es lo que está siguiendo y hace que nada más me enfoque a mí. Pero si detecta otra cara, ahí está. Aquí, justo aquí, esto de aquí lo está detectando. Y me lo está poniendo y bien. <risas> pues yo no veo nada. Otra vez, otra vez. ¿Qué onda? ¡Ya! Y bueno, en el último video que subió literal hace ocho horas. A cuando yo estoy subiendo este video. Todavía está aquí como detectando algo. Dice, tengo demasiada hambre. Estoy robando el restaurante. O sea... Va a un restaurante y compra un montón de comida. Aquí ya la podemos ver con eh, los brazos destapados. Pero tiene una bandita aquí. Es decir, que a mí se me hace que ahí es donde tiene el tatuaje. Pues no quiere que se lo reconozca, ¿verdad? Tiene el anillo donde siempre. Y eh, aquí nada más como que se filtra un poquito de su voz. Desconozco si sí es su voz. Pero sí parece como que ella habla. Entonces, eso es todo. Ahora, ya que les conté toda la explicación... En este caso, eh, sí hubo mucha especulación de que sí estaba, de que no estaba, de que por, les digo, por los, los cambios físicos que se veían, ¿no? Bueno, ya me está desesperando, o sea, ahí está otra vez. Ya. Eh, les digo, por los cambios físicos que tenía esta mujer, pues obviamente como que era así de que, ok, sí, algo le está pasando y demás. En algún punto, yo me imagino que ella se aprovechó de... Pues sí, de esta. Pues sí, de estos chismes que había, esta. ya saben. Y pues sí le funcionó, porque sus videos tienen millones de visitas hablando de eso. Pero a este punto yo siento que más bien es un ARG. Ya hemos hablado que es un ARG, que es una historia inventada. Con elementos reales, es decir, sus videos Su comida, bla, bla, bla, eso sería como que Los elementos reales, pero ella Obviamente ya está aprovechando todo esto Para, pues, hacerse más viral ¿No? Porque no es algo que Vaya a desaparecer pronto, imagínense Estuvo tres años perdida y vuelve Y es lo mismo, y es lo mismo, y en cada video es lo mismo Lo mismo, lo mismo, Entonces, pues bueno ¿Ustedes qué opinan de este caso? Mm... Ah, en el último video Este, de hecho ya casi No se ve ella comiendo o sea, muy así como que se agacha para ver porque nada más se le ven las manos. Así que, pues bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Si opinan igual que yo, que simplemente es una ARG, mmm, que no fue intencionado por ella, sino que pues se, se empezó a hacer y pues ella se aprovechó, pues está bien. ¿O eh, ustedes qué opinan? Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo Yo creo que Choc sí anda aquí, aquí O sea, no, no está poniendo la cosita aquí en, en lo que es el aro de luz Y aquí siempre grabo y ese aro de luz tiene castigado y meses No, se está poniendo exactamente aquí Aquí donde les estoy señalando y no, nada, y no estaba eso al principio Ahí está, ahí está Bueno, los quiero mucho Nos estamos viendo el siguiente Y les mando muchos besos